¿Qué tal gente? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de La CuatriFuerza. y Fuerza. Yeah. El programa de Power.cl, donde nos dedicamos a conversar, pelar y hablar, quizás hablar ah. críticamente sobre las noticias de videojuegos de la semana. Soy Snow, junto a mí me acompañan Tenecan y Metaru. ¿Cómo están chicos? Mira, ahora está. Todo oh, bien, fresquito. por suerte. Ah, por suerte, ahora está más fresco. Sí, está, está más fresco. Murió, estoy con... murió, murió, murió. Agradecido que haya bajado la temperatura y ya está a esta altura. Sí, ha eh, acá también bajó un poquito esta semana. O sea, más que esta semana o este último par de días. <risa> más que esta semana, hoy. <risa> hoy específicamente. Eh, <risa> la verdad que sí. La verdad que sí. Más que hoy. ¡Ah! Se murió el pato. Ahora. ¡Ah! ¡Pato! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, Pato! ¡No! Ya, se cancela la 4 y fuerza, listo. ¿Cuáles son tus redes? Pero no nos da en tampoco. Arroba que en todos lados, arroba en todos lados. Y no se olviden de meter a, a punto, El diamante clocan <ríe> está en. ¡Ah! Ya. Uh, perdón por eso. La escucha. Eh se fue un hielo por el por el camino viejo oh qué, hielo. Fancy. qué fancy fancy hielo guau wow. ¿Qué, qué fancy uy uh, lo puedo cómo hacer? le decís tú ah yo yo ah yo congelo una botella con agua <risa> ¡Rapado chao, de no? refri <risa> <risa> me hago un wow. granizado con lo que cae de, de la bandeja el refri no más, hinchado <risa> granizado esto cao, esto de es ahí donde tuvo de plástico <risa> Sí, po. me meto, me meto una de esas croquetas congeladas, weón, debajo de la polera y chao. Ahí está. Claro. Oye, la semana pasada no tuvimos programa por varias razones. Eh, Mi culpa. En, entre todas. Varios varios los factores. Varios los factores. Sí. Y uno de ellos, lo cual Hola, es los alegre, factores. es que metal estuvo de cumpleaños. Y se fue. ¡Bravo! Eh. Hola sí. feliz cumpleaños, Grande Metaru. Sí. Te cállame! Te cálleme. Muchas felicidades. Esperamos juntarnos dentro de este frente para poder celebrarlo como corresponde, porque la semana pasada fue, como dijimos, un poco caótica. Y bueno, hablando de caos. Apete justo el botón para acá. Me, me imaginé. justo imagine... botón para Me ah. imaginé. Mejor timing o mejor timing. Eh, hablando de caos, eh, esta semana y la semana que pasó, hubo varias cositas interesantes que vamos a estar comentando sí. ¿Quién quiere comenzar con la masacre? Yo. dale. Yo. dale. Ah, dale que hoy, día, hoy día igual tengo noticias cornetas, así que me ay, parece, ay, me parece importante Hoy día empezamos las competencias ya no, la sí, conferencia de las noticias con conmigo. La palabra del día de hoy es <risa> carnavalizar. Carnava, carnava, carnavalizar. carnavalizar. carnavalizar. Ca, ni, no no es carnavalizar porque carnava, eh, no es cannabis. Año canaveral. <risa> Año <risa> canaveral. Un <risa> <Caño risa> <canaveral. risa> cabo. No, Carnivalizar. Super <risa> casualista. Sí. Argentina con pileritos. Ya. Chavo verde. ¿Cuándo sí, pues, eh, me descorazonaría? Danquino, agárrame el lomo, más cachafa, fríndilofo. Sí, ya. Eh, muy bien, muy bien. Ya, listo, vamos a partir listo. con el Nintendo Direct que obviamente uh. estuvo en noticia y boca de todo el mundo durante la semana Hubo hartas cosas interesantes Por supuesto siempre hubo, como, como siempre hubo gente contenta y gente no tan contenta eh, Mucha gente dijo que este Nintendo Direct estuvo muy enfocado en JRPGs Cosa que yo encuentro que es maravillosa eh, sí. Y hubo yo también pues, críticas yo... por el lado de los refritos, como siempre, ni tanto sí. siempre viendo. Fritos, sí, no, pero mira. bueno, vamos, a, me, vamos me, en me, orden. Sí, oh, yo, oh. yo creo que igual, en resumidas cuentas, antes de que entremos de lleno, eh, este direct le dio a todo. Es como que, ¿tenía un gusto en particular? Bacán. Hubo algo para ti. Así que fue, se puede decir como sí. que el que te va a abarcar más, más, más espectro, sobre todo porque había muchos lanzamientos que se habían atrasado, que ahora sí tenemos fecha y tenemos por lo menos... Algo más conciso. Y igual son cosas que se van a abarcar dentro de los próximos 4 o 5 meses, por lo menos. Sí, básicamente. Mm. Bueno, cabe recalcar que este era el primer Direct del año, primer Direct del año 2023, y partieron hablando de Pikmin 4. Nosotros tenemos ahí una, una fan eh, que está en los controles de Pikmin, eh, la Juaní y eh, yo la verdad es que no he jugado nunca Pikmin. Sé sí, o sea, Hollywood está en Smash, es como lo único que sé de Pikmin. Pero bueno, fuera de eso, la verdad es que el juego se ve bien entretenido. ¿no? Mostraron un montón de gameplay y arrancaron con esto, eh, que fue un plato bastante fuerte. Sí, eh, ahí mostrándolo de Pikmin, se vio que habían nuevos personajes, nuevos, nuevos instrumentos. Ocupados. Hay un perrito que te puede acompañar. Pero. Y, sí, verdad. Y claro, hay una mejora gráfica considerable. Pero, más allá de eso. Como que no sintieron que fue como el gran avance comparado con lo que fue del salto en Pikmin 2 al 3. Claro. Bueno, igual hay un tema con Pikmin. Que es como que encuentro que el Pikmin es como. Eh, Quintessential Nintendo. Y. Y. Peu, es como. Que, por todos lados sí, el que este, creo que este, el la última, Friendly. claro creo que fue una de las últimas IP desarrollados por Miyamoto Sí. pero bueno ese fue el inicio Mostramos un trailer casi de, de como de pasadito en los 3 minutos así que ahí lo pueden chequear si lo quieren ver y pasamos luego a los DLC del seno Blade Chronicles 3 uh -huh. ahí ya partimos con el tema de los JRPGs eh, estos DLCs los saldrían el 16 de febrero, y más adelante este año va a salir Shulk. ¿Qué más? ¿Te mostró Samba eh, de Amigo, que sí. es una IP de SEGA, ¿cierto, ¿Todo metal? Ah, Sí, eh... Me eh, metió el <risa> ¡Ah, no! ¡Sí, lo tengo prendido! ¡Ya! ¡Eh! eh. ¿Qué bueno, pasó con... Pues... Que Samba Amigo de, No, que Samba Amigo es una. De una IP de Sega que ahora vuelve. Completamente Mostraron sorprendido. Tener... Sí. Yo, yo, Fila, yo okay. no, no estoy seguro. No estoy seguro si el original está en Switch. Creo que no. No. Pero. El, el último ah, que no, salió bueno. fue para la Wii. Sí, y de hecho estaba muy. Ex... La gente estaba muy extraña sí. que con la naturaleza de la consola sí. de, la, de la Switch no existiese un Samba Amigo para Switch. Bueno, eso ya se solucionó poco. Principalmente por, por licencias Igual toca tema Licenciado Ah, sí ah, Bueno, mostraron, no mostraron mucho Los temas licenciados el... Yo imagino que por, <risa> por licenciado Obviamente Pero por, viene por con por mucha de música de la redundancia. Viene mucha música, mucho contenido Y promete ser un juego O sea, estamos, bien, estamos viendo Un revival de los juegos de ritmo Pero por dos corrientes distintas como juegos sí. de ritmo de acción y juegos de ritmo de baile claro, sí. porque el, el, el programa pasado hablamos del Hi-Fi Rush, que es el más de acción este es más ritmo, ritmo ritmo, ritmo, samba seguimos bailando seguimos ritmo. sí, claro. igual me causa gracia el nombre, como que es muy gringo tratando de poner un nombre en español <risa> eso siempre fue samba de amigo sí. porque... bueno o en este de caso que, japonés, sí, tratando de poner un nombre en español igual creo de que eh, obviamente van a vender el periférico y el periférico no está barato espérate, viene con viene con control especial es que me imagino que lo van a vender con obviamente los controles No, pues si se pues si si, si no, no, van a poder si colocar con con dentro Joy -Con. del, del Joy-Con no, si van a poder funcionar con el Joy-Con pero como lo que ocurre con el con el Taiko que te vende sí o sí el, el tamborcito, lo puedes comprar. Yo creo que va a pasar lo que mismo con que, el samba amigo Y es que yo creo que es distinto porque con los Joy-Con está listo no, ¿Qué no, más? Sí, vaya a pero... ser como que le vaya como <risa> <risa> accesorios de maraca, ¿cachai? Y vaya a ponerlo en el. No, no, yo sé que el tío se fue a buscar a ver si es que hay. Y no, pues no hay. Es que lo que pasa es que, a diferencia del Taiko, la gracia del Taiko son los tambores. ¿cachai? La gracia de este, al igual que en la Wii, es que tú estáis con las dos manos moviendo, ¿cachai? Y en la que existían las maracas porque en realidad no existía mucho. Ahora, eh. que, eh. nunca, dudo yo, de, yo nunca dudo del mercado, Metaru. Yo dudo, a lo mejor una edición coleccionista que venga como con una weá extraña, unos J-Con extraños de maracas, pero no sé, weón. Pues, no, prefiero, prefiero decir que no. Porque, de nuevo, Samba, amigo, es una franquicia de SEGA y es bonito y todo el asunto de la época de la drinca y todo, todo lo que queráis. Pero no sé si está tan... Mira, mira yo, yo te aseguro que ha salido un test party como y va a vender las la maracas. Sí, pero eso ya... Jori ya, te hace cualquier cosa. Porque ¿Qué chico, es eso? Yo, yo, yo, va, yo... ¿Va a estar disponible? Y después van a decir SEGA, oh, arruinamos el momento, así que vamos a vender. Las maracas nah. no, yo, yo, yo digo que SEGA es una compañía familiar, respetable, no es el tipo de compañía que te dice Ya cabrón llegué con unas maracas, ¿cachai? Entonces, no, no, definitivamente yo seguiría el siguiente juego que se anunció porque en realidad Prefiero no creer <risa> Ya, bueno, va, vale yo, yo no lo comp yo no compraría Okay. ¿Y hay un juego en el que vamos a hablar después de que sí? Dije, oh, que estoy y perdí Bueno, ya Oye, bueno, eh, siguiendo con los anuncios de eh, Lo que estaba buscando, entre paréntesis, mientras ustedes conversaban Es porque había leído, había, había oh. escuchado en un stream que este siguiente juego Que es el Fashion Dreamer Que es como que todo el mundo era como, ah, un juego, un juego de moda y la cuestión, y bla, bla Yo lo encontré bonito por lo menos eh, y una curiosidad muy importante Los desarrolladores de este juego Son los mismos desarrolladores De eh, varios juegos De lucha libre en la época de la Play 2 ah, De hecho yeah. hicieron Hicieron un juego de pelea Muy recontra conocido en el, en el círculo de la gente que juega juegos de pelea Que es el Death Jump yeah. Y también han hecho otros juegos Como los Sim City y otras cosas Pero es como que son recontra conocidos por ser juegos de lucha libre que ahora van a sacar un juego de moda. Eh, es una cosa muy rara. Uno puede decir que es cosa rara. Pero no hay que subestimar ese mercado. Es verdad. Eh, bueno. Pasando al siguiente anuncio. Se volvió a mostrar. Eh, lo que sería el Return to Castlevania. Del Dead Cells. Mucha gente también sí, se maravilla. pegó el salto. De como. oh, Juego nuevo de Castlevania. No, esto es, el DLC. Cualificamos el DLC. Es un de DLC es un DLC que saldría en marzo para ya el recontra conocido Dead Sense, eh, que es un juego indie muy basado en los Metroidvania clásicos que en este momento va a tener un DLC full enfocado en Castlevania eh, Drácula Alucard, eh, los Belmonts etcétera, sí. saldría el 6 de marzo y ya con esto igual le han dado bastante vida al juego porque salió el 2017 si mal no me equivoco 2018 Sí. Mm. el Dead Zone se ha mantenido en un buen nivel de jugadores y todo, así que esto igual yo encuentro que es una súper buena movida Sí. el siguiente anuncio fue un poco extraño eh, Entonces las la opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de las personas que lo, lo dicen eh, sí. pero salió, se mostró un juego llamado Tron Identity que, eh, insisto, fue un anuncio mejor que el trailer estaba basado en imágenes estáticas, casi como una novela visual de Tron. Sí, es una novela visual. Tron es una película y ahora franquicia de sci-fi, ¿cierto? Basado en videojuegos. Eh, la primera película es básicamente un tipo que entra a un videojuego y la segunda también, etcétera, Y de ahí se desenmaraña todo el resto de la historia pero me pareció extraño como el, el approach de novela visual, del approach del trailer de que fueran imágenes estáticas, sobre todo porque Tron ahora, los dueños lo dueño de Tron de la franquicia es Disney, entonces me parece que uh -huh. la si Disney tiene un tratamiento tan, no pobre, no mediocre, pero sí como que se nota que podrían hacer algo más con, con, con la franquicia, ¿no? Es que, es, es que considerando que está basado en el universo de Tron y no en los personajes que ha salido de Tron, Podrían haber jugado por ahí pero... Sí, raro En fin eh, Lo siguiente que se mostró Fue un port No, más, más, más que un port, Es como un remake o remaster de Ghost Trick Que es un juego de Capcom De la época de la DS, si no me equivoco, sí, ¿no? Sí, y, y, y el juego está sumamente es sí, de, de la época de la DS Está su, sí, su, su, bueno, una de las cosas caro. que se había mencionado es que el juego, el juego original, el juego original, está como a 300 dólares, la copia es física. La copia es física. Súper, súper caro. Así que está bueno, igual que hayan hecho esta, co, este, esta movida de hacer un remaster para la Switch porque eso va a ayudar a que la gente lo pueda jugar, etcétera, etcétera. Eh, un poco más que un port, me parece. Eh, lo siguiente que se mostró es Decapolis que es, una, es de level 5 y un juego de detectives. Tiene, tiene una cosa media. Oh, me... me caí, ¿no? No, ¿Aló? está ahí. No sé. no, está, ahí, bien. Está, ahí con, está con intermitencia, pero está ahí bien. Ya. Bueno, es un juego, es un juego que a mí me bordó por, por bastante a personas, eh, pero con policías. <risa> Así que, más que eso, no les puedo decir mucho. Va a no, salir eh. este año para Play 4 y para Play 5. Sí, el juego ya se había anunciado anteriormente, así que... Sí. Bueno, también mostraron un poco más de el Bayonetta Origins, el cerveza los Demon eh, Este va a salir el 17 de marzo, así que no queda mucho para que, pa que salga. La verdad es que yo encuentro que es una apuesta interesante. Más ¿eh? pues como un, un, un, un, un, un roguelike basado en Bayonetta, igual es como choro. Y además que el arte a mí por lo menos me ha parecido maravilloso. El trailer sí denota como bajones importantes de FPS y cosas por el estilo. Pero bueno, con la, con la Switch es como, como no a esta altura. Sí, la Switch va a cumplir 6 años. Y Nintendo ya dijo que no tiene ningún un interés en sacar una revisión de hardware aparte de LOLED OLED por ahora. ¿Eh? Y bueno, la, la siguiente noticia también tiene que ver con eso. Eh, porque se mostró... El DLC del Splatoon 3 Cosa muy interesante Respecto al Splatoon 3 eh, El otro día estaba escuchando Que el Splatoon 3 Ha vendido 10 millones de copias Pero de esas 10 millones de copias Creo que más del 70% Han sido solo en Japón sí y... Así que Es un juego que ha tenido un impacto netamente local En el caso de Nintendo Es que hay, hay, hay, un, hay un pequeño análisis Que hacer ahí y la vamos a hacer como cortita Porque el 1... Uno... Bueno, aprendió como, como el fuego La 2 muy esperado Uno de los juegos más populares Hasta que jugar en internet Era un privilegio Según Nintendo ¿cachai? Y había que pagar Y literalmente si claro. tenéis que pagar De plata extra para poder jugar la parte importante del juego En este caso en Splatoon ¿Cachai? Eh, mucha de la gente dejó de jugar Splatoon Claro. ¿sí? Y en el 3, ah. si viene a ser todo, sí, bueno, hay mucho hay. Ah, hay una comunidad súper activa y súper presente. Eh, ah, el juego se lo comió bueno, el hecho de que el, el, el servicio online es pagado en la Switch. ¿sí? Entonces, vale. Hoy, hablando, hablando de costos, eh, estos serían dos DLCs. Y si no me equivoco, el costo de los dos DLCs es de 25 euros. Es decir, un tercio de un juego. ¿Un poco más de un tercio de un juego? Sí. O Así sea, es como... Opinión personal, pero bueno, gustó uh -huh. mucho. Bueno, considerando que igual te venden el, el Season Pass, que son justamente lo, estos dos DLC que se vienen. Sí. Mm. Pero bueno, estarían a a llegar los DLCs. También mostraron un poco de Disney Illusion Island, que es... Básicamente un juego de plataformas de Disney se, se veía bonito Mucho más que eso eh, La verdad es que no, no podemos decir <risa> Saldría el 28 de julio También mostraron en el área de expansiones y DLCs y bases El DLC del Fire Emblem Engage También conocido como el Fire Emblem de los monos con el pelo rojo y azul <risa> Eh, y los personajes se ven bacanes, bien bacanes, este es otro de los anuncios que tenía mucho que ver con JRPGs, que se vienen más, así que vamos avanzando Se mostró también Harmony The Fall of Revere, eh, que es de los creadores de Life is Strange, saldría en junio, exclusivamente para Switch temporalmente y uno de los anuncios grandes de este mes Porque esto sale ahora, ahorita El 24 de febrero, es decir, no es la semana que viene Sí, sí, es el viernes de la semana que viene El Octopath Traveler 2 Ya está disponible El demo para que lo puedan jugar en Switch Yo no he tenido tiempo de jugarlo Pero tengo muchas ganas de jugarlo eh, Así que, bueno, salió el mismo día de la, Del direct salió el demo Y hay harta gente jugando, lo tengo amigos que han dicho que está maravilloso Eh... Sí encuentro que había un tema muy similar a lo que pasó contra Angry Strategy, de que le han dado como poca, poco marketing, encuentro. Pero sí. ojalá que eso no, eso yo, no mate yo, yo el yo juego. Creo, yo creo que principalmente es porque están tratando de borrarse las pérdidas que han generado con, con los otros juegos. Sí, bueno. Pasa que yo creo, yo creo que, Squ bueno, es lo que hemos conversado otras veces, Square Enix no sabe bien dónde meter la plata. Mm. Yo creo que un juego como un Octopastraller 2, bien marketeado, te puede sacar harta plata. Sí, yo creo Puedes que todo el marketing juego, está en bueno. localizado. Eh, también se mostró el Wheel of Catamari Reroll, Plus Royal Revere, que es un remaster del will of Catamari. Eh, que es muy interesante a mí a mí me encanta el La, la verdad es que Katamari. yo no, nunca jugué el primero, así que no sé qué, qué tanto es como el. No sé qué tanto es como el upgrade, pero sé bacán. A mí sí, siempre, si no, no me, me ha llamado el, el, mucho la atención sí, el juego. Sí, Saldría el total. El of Katamari, Katamari creo que salió para la PC de Vita también. Ajá. Literalmente. Mm. Bueno, ahí está. Va, va a estar gratis una demo del Katamari Damas y Reroll. Desde el 20 de febrero, también la próxima semana hmm. eh, Aquí sí comenzamos un poquito más con la parte de los JRPGs eh, bueno, Ya hablamos del Octopath Traveler, bueno, de también hmm. Pero se mostró mucho más eh, de lo que sería sido Stars Que es un juego que está, está de parte del lado indie Pero ya un poco como doble A ya Porque este juego cuenta, cuenta con... La participación de Yasunori Mitsuda en la música, si no me equivoco, ¿cierto, Metaru? Este. Sí. Sí, y está hecho por los creadores de sí. The Messenger. Sí, bueno, que también es un muy, un muy buen juego indie. Y este es básicamente un JRPG. JRPG sí. por turno. Y eh, saldría el 29 de agosto. Sí, porque este título lo habían mostrado hace seis meses atrás, si no me equivoco, en la edición de de PlayStation y en la, en la edición de, sí. de, de Direct de Switch de, de esa fecha entonces ahora que tengamos fecha oficial por lo menos, sí. bacán sí, aparte que bueno es un, es un RPG muy de la época de, de las NES de los, de, los, de los juegos de Play 1 que todavía emulaban un poco esa, esa, esa estética también, así que bueno, la verdad es que se ve muy interesante sí también mostrar Omega Rikers, que es eh, un multijugador free-to-play, que está basado en, en el hockey. La verdad es que no me acuerdo mucho de este juego, pero bueno, si lo quieren chequear, ahí lo pueden ver. Otro de los bombazos eh, en cuanto a remakes y a JRPGs que, que se mostró en esta en este direct es el Etrian Odyssey Origins Collection. De hecho, lo estuvimos conversando porque yo les, com les comentaba a los cabros del BGM que eh, me acuerdo que nosotros, así como... En la época en la que estábamos así como full con el boom de la 3ds nos compramos el Letra 2 me parece. Que estaba, estaba en. Uh ahora. Ahora que estaba. Está muerto en Microplay. Estaba en la edición de coleccionista. Y estaba en oferta barata porque estaba, estaba ahí como tirada la edición de coleccionista de Letria Novic. Ni siquiera pensábamos qué juego era. Y la verdad es que nunca enganché mucho con el juego. Pero estéticamente es maravilloso es básicamente un dungeon crawler, es decir, básicamente es como sí. toda la parte técnica o mecánica que juega un juego de RPG sí. eh, ahí se va moviendo, va llevando un mapa y vas peleando con monos claro es eh, como el Vita of de un juego de RPG. sí RPG como, como eran los tanto. RPG de, lo, de los no. 80 90 claro, de hecho lo, creo que los primeros dos personas son así también mm. ¿No? No. si me bueno, equivoco, sí sí, sí. Este, ¿Saldrían el 1 de junio? ¿Los van a vender como pack los tres rectorizados? ¿O también se van a poder comprar digitalmente por separado? Sí, y obviamente no es barato. No es barato. <risa> eh, también se mostró, por fin, tenemos noticias nuevas de el Advance Wars eh, 1 y 2 Reboot Camp, porque este juego lo habían anunciado, habían mostrado harto de él, y después se fueron a IATUS como de anuncios, por un buen tiempo, y ahora volvieron a anunciarlo con fecha de lanzamiento, que sería el 21 de abril, estos son juegos de Game Boy Advance eh, que hace rato que lo habían anunciado este roster para Switch que vienen, es como el Tony Hawk 1 más 2, es lo mismo 1 más 2, sí. y ambos juegos en uno sí principalmente fue por la guerra en Ucrania que se gatilló por la fecha que tuvieron que postergarlo ah, no. efectivamente bueno también se mostró Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Este es un remaster del juego de Kirby Wii que saldría el 24 de febrero en Switch. Si no me equivoco, también le agregaron más cosas. Viene como con. Sí, le agregaron una aventura más. Con Una mago aventura loco. más. Mm. Bueno, salió una demo también por si lo quieren jugar. Sí. Y de los bombazos, bombazos, bombazos del directo. Que, bueno, es algo que veníamos discutiendo y que debería haber pasado hace rato. Que sí. es eh, que se anunció el emulador de Game Boy y el emulador de Game Boy Advance. Sí, este anuncio era sumamente... Para la Nintendo Switch. Sí, estaba rumoreado hace casi un año. <risa> estaba rumoreado. Pero no teníamos fecha concreta Efect hasta ahora. Con la... Y además es... Dale, dale, tene, termina. Sí, que es importante decir que el, el, la parrilla de juego inicial de la, ambos simuladores está bien buena, en mi opinión. En el caso de Game Boy, es Game Boy y Game Boy Color. Eh, viene con Tetris, con Super Mario Land 2, con el Legend of Zelda original, Link's Awakening, que bueno, no que hay una versión, digamos, remasterizada para la consola ya, pero está el original. El Gargoyle el Quest, que está. Eh, si no me equivoco, está la secuela en el emulador de SNES que es un juego carísimo, que es el Demos Crest, también que es de estos juegos que son donde las versiones físicas originales son carísimas, pero que bueno está, está bueno que los pongan en el emulador para que como que un poco se pierda ese elitismo de coleccionista eh, está el Game Watch Gallery 3 el Alone in the Dark que la verdad es que fue una sorpresa el de Alone in the Dark New Nightmare el Metroid 2, Return of Samus, que es lo mismo... Ah, bueno, este el Metroid Return of Samus, si no me equivoco, estaba para 3DS. Sí, también. Y eh, Wario Land 3 y el Kirby Dream Land. Ahora, la, la Game Boy va a venir con tres filtros, si no me equivoco, es de Game Boy Color, Game Boy Original o Game Boy Pocket. Sí. Para todos los juegos. Ya, y y obviamente bueno. hay versiones... Van a haber versiones online de algunos de estos juegos Sí, eso justamente, de que agregaron la particularidad de que puedes jugar en línea con otros jugadores Sin necesidad de cable hable Link sí. Correcto, y bueno, por el otro lado, en el caso de la Game Boy Advance eh, Los juegos que se anunciaron que ya están disponibles Son el Super Mario Advance 4, que es un remake del Super Mario Bros. 3 El WarioWare Inc. Minigame Mania el Kuru Kuru que es un juego de. ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Es un juego de habilidad que es casi como un pachinko, si uno quiere. En el que tenéis que ir pasando una navecita que se está moviendo todo el tiempo, tenéis que pasarla por unos mapas. Lo estuve, lo estuve probando, es bien difícil. Es un juego bien, bien, bien entretenido de jugar sí, si tenéis paciencia. Yeah. Eh, el Mario Kart Super Circuit, el Mario Luigi Super Star Saga, que eh, tiene un fandom enorme ese juego. Y mi celda favorito, créanlo o no, que es el Diminished Cup. De hecho, lo he estaba jugando caleta desde que salió el de la Game Boy Advance. Buena. Eh, y se anunciaron que van a salir otros juegos como el Metroid Fusion, el F0 y el Golden Sun. Sí. Pues creo que es la primera vez que en un Nintendo Direct salió algo. <risa> Después ¿San? de años. Bueno, excepto cuando lo anunciaron, anunciaron el. Anunciaron el eh, Mi Fighter de del personaje principal sí. para el Super Smash. Sí. Bueno, y que para la Game Boy se viene también el Pokémon TCG y el Kirby Title Temple. Más el Oracle of H.R.C.S.O.S. Hmm. Correcto. Bueno, eso es lado de los emuladores. Eh, si no me equivoco, además el. Eh, Game Boy Color está para la para Nintendo Switch Online básica y Advance sí. está para la Nintendo Switch... la expansión. Premium, no sé cómo se llama, pero... La, la expansión. Xbox, la expansion. Sí, digamos que con y, esto ya... Eh, bueno, otra cosa que se anunció, todo el mundo está... Dale nomás. Ah, sí, que con esto igual ya se vuelve más atractivo tener el expansion pack. Sí. Para la gente que aún no lo contrata. Totalmente. Bueno, por otro lado, eh, todo el mundo está esperando anuncios de dos juegos en particular Y uno de esos dos juegos era el Metroid Prime 4 Que como, como lo hemos conversado otras veces, fue como título, pues, anuncio.jpg Y si bien no se anunció nada respecto del Metroid Prime 4 en esta oportunidad Sí se anunció el Metroid Prime Master Que ya está disponible para eh, comprar está con gráfico HD, con sonido mejorado, con formato panorámico, con nuevos controles adaptados desde la original de la Gamecube, etc. Si no me equivoco, una de las quejas era que este juego ya estaba remasterizado para la Wii. Porque, claro, el original de Gamecube sacaron un como remaster o versión como HD para la Wii, creo. Y ahora como que le hicieron otro upgrade para la Switch. Pero bueno, Bien. estaba, si no me equivoco, a 40 dólares. Mira, yo, sí, yo creo que eso fue bastante justo, que en vez de haber salido como precio completo, como usualmente esperamos que sean los juegos de Nintendo, sale a 40 dólares salió como Shadow Drop Es decir que ¿Eh? después del anuncio fue como ya, lo pueden descargar al terminar el streaming y aparte eh, que va a salir edición física ¿Eh? sí, creo que sale como el veintitanto la edición física de este mes 27, Esto. si no me equivoco bueno, otro anuncio eh, importante, que ya se había mostrado antes un poco el Master Detective Archives, el Renko eh, este, si no me equivoco es de los desarrolladores de ropa ¿cierto? de hecho tienen un sí. arte muy parecido Chivo. Sí, son de los mismos Y también es de Un poco de investigación de asesinatos y todo eso mm. Otro de los bombazos Y en el área también específicamente de los JRPGs Es el Batten kaitos 1 y 2 HD Remaster, que si no me equivoco Son dos juegos Todo el mundo sabía que eran increíbles Pero creo que son, eran exclusivos de Japón ¿o ¿no? Sí, y solamente para la que Inclusiva Batten Sí, y que eran eh, específicamente para la gameplay sí, y saldría pack doble con los dos juegos en el verano del 2023 eh, otro juego que se mostró también fue el Fantasy Life The Girl Who Steals Time que es un juego que eh, se nota que está muy basado gráficamente en el Animal Crossing pero que tiene algunas otras cositas como, eh, tiene peleas si no me equivoco, tiene tiene como un carácter como medio Pokémon, como de coleccionismo de criaturas y todo eso, creo y bueno, si lo quieren chequear sí, eh, ahí ve. está para que vean el trailer si, si que el Fantasy Life había salido para 3DS originalmente si sí. efectivamente bueno, otro de los bombazos que se mostró también eh, que mucha gente estaba contenta Es que vuelve el profesor Layton Se anunció el profesor Layton And the new world Of Steam No sí. se mostró mucho la verdad Fue como Ahí está, ahí está el profesor Layton Sigamos sí. con otra cosa eh. Esta existe sí, Claro, se acordaron de mí eh, Ahí está, existe En efecto y bueno, obviamente mostraron un poquito más del de, eh, próximo DLC del Mario Kart 8 Deluxe, eh, que va a saldría en la primavera de este año. Sí. qué más? Sí. Bueno, te mostraron un sí. par de cositas más, eh, entre ellas el Tales of Symphonia Remaster Dale, pato. Ah, sí, que el, justamente el, dentro de este DLC 4, la Ola 4 de del Mario Kart 8, eh, mostraron la pista del Yoshi Island, que es, es nueva pista. solo no había cachado eso. Mm. Y ahora sí, sí que Bueno, sí. Pero tiraron como un tráiler de hartas cosas que van a salir pronto, entre ellas el Day of Symphony Remastered. El Java nice Dead y el Mega Bomb Battle Network Legacy Collection que también creo que sale pronto, creo que sale en abril si no me equivoco. Mm. Y por último el Gran Reveal eh, que era el otro juego que también se estaba esperando mucho de que hablaran. Fue el Legend of Zelda Tears of the Kingdom, eh, nuevo trailer. Y eh, mostraron lo que sería la edición de coleccionista del juego y confirmaron que estaría saliendo este. 12 de mayo. La edición de coleccionista va a venir con un libro de arte, con un póster, con un steelbook, con pines, etc. Etcétera, etcétera. Y además mostraban un nuevo amigo de Link que está hermoso. Hmm. Eso sería todos los anuncios relacionados con el Nintendo Direct. ¿Qué opinan ustedes de cómo estuvo el Direct en general? Como lo mencioné, Yo creo que el logro. Dale, metroid ah, ya O sea, yo lo no único que voy a decir es que yo estaba feliz porque finalmente. Metroid Prime. Sí. Lamentablemente no era Metroid <ríe> 4, pero finalmente era <ríe> Metroid Prime. Ahora. ¿Se acordaron de algo. Era... Sí. Y bueno, Zelda. ya hasta la altura de Nintendo Direct 1. No, yo so, solo me río mucho por la gente que lamentablemente sigue esperando que salga algo de. De Silksong, pero a esta altura ya es como ya, si ya hablaron de Silksong, ¿qué más querías? Sí, pues dijeron, eh, estamos, estamos trabajando en un nuevo Silksong, gracias. ¿Cuándo? Esperen. Así que. Pero bueno, qué harto año. Así <risa> que nadie... uh, uno, uno que está todavía pegado a Sony jugando Sony Frontier porque todavía no se ha sentado a poder jugarlo. <risa> sí, yo todavía estoy jugando Crisis Core. Eh, crisis claro. Core y ahora que me pusieron el mini Cup estoy a full con el Minish Cup también. ¿Liste? Igual es interesante eso porque mini Cup igual es un juego hermoso. Me sorprende mucho que... que eh, o sea, no me sorprende tanto que sea uno de los títulos que están poniendo para el Game Boy Advance. No me sorprendería que después fuéramos el, el, Tactic, el Tactics Advance. ¿Ya? Sí. Porque es que, también es eh, eh, un título maravilloso. Sí. A lo mejor el boxtai Y del Game Boy Advance. No sé qué otro título podría ser así como. Oh, wow, increíble. Que y bueno, ya pusieron los. Bueno, el, los Golden Sun. Pues, los Golden Sun. Y si no me equivoco, también iban a poner el primer Fire Emblem. lo también estaba como ahí enunciado. Sí. Eh, es eso, como esos títulos. La, la Game Boy Advance tiene muchos juegos hermosos. Es como que. Mucha weas Confabularon para que en, en esa consola aparecieran weas muy bonitas. Sí. Ahora y yo ahora me acuerdo que había un juego la... a, había un juego táctico, perdón, de One Piece que yo lo jugué que estaba muy bueno y había un Sim City o algo por el estilo que también era muy bueno. Mm. Ah, of en la Game Boy Advance también están todos los remakes. Todos los remakes sí. y todos los relanzamientos que hicieron de, lo, de los Mario de All Star, sí. que lo sacaron por cuenta. Y... Y, igual... y los remakes de los Pokémon. Sí. Yo creo que de, de, los, de Pokémon los Pokémon no van de los Pokémon lo van a salir, pero los van a sacar aparte. Porque van a querer cobrar. Sí, porque la verdad ah, es que, que, que si, sacaran, si sacaran los Pokémon, el Red el red Master que estaba para... La y sí, bueno, obviamente los tres Que son el, fa el, el ¿Cómo que se llama? El Zafiro, el Rubí y el, el Esmeralda original Sería un qué? Golas. Yo creo que no van a hacer eso Pero sí lo que pueden hacer es poner los Mystery Dungeon Puede ser Sí, también el... Porque si sacaron el de, el de carta Para The Game Boy color eh, ¿Sí? Yo veo más que saquen los spin off los... Antes de sacar la... los, los, los Fireclaps Sí, Los Pimbo. Oh, el Pimbo, el Pimbo es muy bueno. El de Que pongan el Mario Land 4, pues, mm. sí. No, pero Sí. Nosotros sabíamos que en algún momento iba a llegar la, la cuestión de la Game Boy Advance porque la, el catálogo de Game Boy Advance es espectacular. Y de hecho, Ay, te recinto. digo, yo creo que cuando jugué el Minish Cup, cuando chico en emulador, porque esto, jugamos en emulador, la Game Boy Advance cuando chico, chicos? No había cuenta de... de, de la... De perfección del pixel art del juego Ahora que lo estoy jugando de nuevo La verdad es que la animación me tiene vuelto loco ¿eh? Es espectacular Es, es hermosísimo, eso te digo en la Game Boy Advance sí. en la Game Boy Color como existe Pero en la Game Boy Advance bueno Como que coincidieron muchas cosas Yo creo que hay un pic ahí A nivel de arte, a nivel triple A De pixel art que <risa> se manifestó en la... en la Game Boy Advance Y y después hubo una pausa que volvió después ya por el lado. el lado indie. Como que toda la gente que. <risas> mucha de la gente que está trabajando en en Pixel Art hoy en día, ¿cachai? Haciendo cosas por su cuenta, probablemente están inspirados por la Game of Advance. Sí, más el... que por otras cosas. Más que por lo que sea que venga después. El Wario Land 4 también salió para el Advance. Ese es el otro título sí. que yo estoy seguro que va a venir después. Hmm. Como eso te digo. Títulos que yo sé que van a salir después El Tactics Advance El Guardian 4 eh, Que, cuál es el, el... Eh, Había otros juegos también Bueno, los, los Mystery Dungeons también Que son muy bonitos Los Golden sí, Sun man, no. no sé si son bonitos No podré decir que son bonitos Pero igual oh, bueno. Son interesantes O sea, no digo que son malos Pero son prerenderizados Porque hay otro, hay otro arte otros otro estilo Mm. Este, ¿qué iba a decir? Ah, bueno, los, son, los Sonic Advance Son a toda raja también A mí me encantan Bien. También. Aunque hay una, hay una noticia que voy a agregar Después de yo ahí Sobre eso De hecho creo que los primeros juegos de Sonic Que me jugué completos fueron los Sonic Advance Los... Mm. Los este... Lo Rimen Tengoku oh, no, los Wario, sí. los Wario lo, ¿Cuánto se va? Los Wario Los Wario El f 0 que también salió eh, Ese sí. lo anunciaron Ese mm. lo anunciaron que lo van a sacar pronto el, bueno, avancemos el, Porque el tengo, tengo dos noticias Relativamente corneta Que tenemos que abarcar, yo creo que las vamos a cortar así Pero las vamos a abarcar cortito Porque la primera tiene que ver con Hogwarts Legacy Salió Hogwarts Legacy por fin y ha sido un pum, entre controversia y todo, porque todos sabemos que, o sea, no sé si todos sabemos, pero está el tema de Rowling, de que se ha convertido en una persona bien no grata en internet por varios comentarios, etc. Hay mucha gente que ha tratado de boicotear el juego, y hay otra gente que es como, bueno, ¿sabéis qué? No puedo boicotear el juego, pero tampoco lo voy a jugar, porque no, ninguna de las dos opciones, no gano con ninguna de las dos opciones, al final, ¿cachai? Pero bueno, igual hay un montón de gente que... Lo ha querido jugar, que lo ha comprado, que lo ha disfrutado. Hay gente que lo ha streameado y ha pasado cosas malas en los streams también, porque ha llegado gente a boicotearlo a los streamers que lo están jugando. O Se sí, de todo con esto. Sí, coger? bueno, ahí dentro de lo, de lo que tú mencionas, eh, hay, hay, hubo gente que publicó un sitio que revisaba las personas que estaban realizando streams de juego Legacy para poder irlo a, a boicotear. Boicotear chucha a ese nivel de yo insisto es como que ninguna no ganáis con ninguna de las dos opciones, es como que no, no hay como ganar con este juego, si lo queréis jugar si lo vais a jugar es como dale si no lo queréis jugar también es como dale al final del día es como bueno pero sí sí, ahora han habido, habido opiniones bien fuertes al respecto eh, no sé si quieres profundizar un poco más en el tema o avanzamos nomás. No sé, yo creo que tenéis un debate aparte para eso, yo no creo que el lugar para hacerlo. Sí, mira, yo lo único que sé sí. es que dentro de to toda la FUNA habían arruinado al, en parte del estudio quienes habían hecho donativos para la... la fundación LGBT. Sí. de hecho muchos streamers también estaban haciendo... Mientras hacían stream de juegos, estaban haciendo eh, campañas de donación para eh, fundaciones y carías. claro, de Plus y todo el tema. Yo creo que ese es como es eh, el, el mayor, la mayor contra que le pueden jugar a, a Rowling, a estar apoyando a lo que ella odia. Exactamente. Mm. Este... algo más iba a comentar al respecto, pero se me olvidó. Bueno, pase, pasemos, pasemos del tema. Eh, por otro lado, otra cosa que también ha generado entre controversia y comentarios porque la verdad es que está en boca de todo el mundo es The Last of Us la serie, la verdad es que ha sido un éxito yo cuando salió la serie yo tenía ahí reparos, yo pensé, bueno, esperemos a ver un par de capítulos a ver cómo le va la cuestión, bla bla bla pero resultó que la serie ha sido un éxito está muy bien hecha las cosas que le han agregado, las cosas que han adaptado las cosas que han modificado de la historia original a mí por lo menos me han gustado un montón y creo que la mayoría de la gente le han gustado un montón. Si sí ha pasado que han habido este adaptaciones que a la gente no le ha gustado tanto, a pesar de que igual los personajes originales... Bueno, si, si hacemos un gran resumen de la cuestión, en el capítulo 3 en particular, mostraron un par de personajes que originalmente en el juego eran eh, gay, pero profundizaron mucho más en la historia, la adaptaron, lo hicieron mucho más... Extensa la, la historia de cómo ellos se conocieron, cómo ellos que eh, pasaron todo el tema de la pandemia, de, de, de los zombies eh, Y la verdad es que el capítulo es maravilloso Y obviamente hubo mucha gente que es como ah, ah, ah Se quejó mucho, mucho, de hecho le hicieron review bombing, bombing Que no sé cómo decirlo en español, pero básicamente fueron Ahí me debé y pusieron este capítulo en una porquería, cuando la verdad es que el capítulo está muy bueno, etcétera Y bueno, como les digo, yo eh, esperé un poco para ver la serie porque yo pensé que a lo mejor una de esas iba a ser un fracaso, no iba a estar muy buena la adaptación. Pero la verdad es que ha estado muy muy fuera. Ya han salido cinco capítulos y creo que son diez total. sí. Pero bueno, está saliendo semana a semana en HBO Max. Así que si le quieren ver, está por lo menos de mi lado recomendadísimo. Está muy bueno. Sí, y ya, ya está, está en, en desarrollo Telas of Us parte 2. Ya dieron el visto bueno, así que... Vamos a tener contenido para poder comentar el próximo año. Y por último, quería hacer una recomendación más que una noticia... Eh, para la gente que de repente es más asiduo al BGM o a la música en general, hay un youtuber que yo eh, recomiendo mucho que se llama Adam Neely. A veces tiene, tiene sus takes, como tiene, tiene sus opiniones media extrañas, pero la verdad es que en general el compadre es bien eh, cego y eh, capo en todo lo que es teoría musical, en lo que es la historia de la música. El, lo que llamábamos en mi universidad el desarrollo cultural de la música <ríe> sí. eh, y sacó un video porque él también toca en o ha tocado con varias bandas de BGM eh, por su parte con Don Palombi que es uno de mis artistas de BGM favoritos y con The 8 Beat Big Band que como lo hemos mencionado anteriormente es una de las bandas o ensambles más eh, importantes de este momento en el mundo del BGM que son los que, que se ganaron el Grammy incluso yo con el vi. cover de MetaTime. Yo los vi ¿Verdad que los viste en vivo? Sí, vos los viste en vivo? <ríe> no, ahí estaban tocando con Adam Nilly eh, Adam Nilly era el bajista mm. Y resulta que Adam Nilly eh, Que es este, este youtuber Que tiene igual un montón de suscriptores Y tiene un montón de viewers eh, Sacó un video sobre su experiencia en MagFest Porque claro, este hombre este hombre viene del mundo del jazz De haber estudiado en y Si no me equivoco, estudió en Berklee de venir del mundo del jazz, que igual es súper exigente, porque tú cachai que te pasáis 20 años estudiando de jazz para tocar eh, en un sucho para 20 personas, cachai eh, el mundo del jazz es un mundo bien curioso, pero obviamente, él también toca con esta, este ensemble y es como que el compadre Juan MacFest vio la fila de gente que estaba esperando para ver eh, de Eggbeat Jazz de Big Man y es como tú, solamente esto lo puede hacer una banda de que videojuegos de jazz, hay ¿sí? una banda de jazz eh, por más cerca que sea, o sea, probablemente Winston Marsalis, que es una leyenda viviente del jazz, no te llena esa no bueno, Sí, sí doy, doy testimonio de que fue la única vez que tuve que formarme, a hacer fila larga para ingresar <risa> al, más, al sí. venue. Sí, Porque no, encima vienen de ganar un Grammy, o sea, no es claro, cosa menor. No, pues sí, por eso. Y creo que dentro del mismo video mencionado claro, eh, ha sido el concierto con mayor asistencia de público dentro del MAFest considerando que el MAFest es tremendo, fueron 18.000 personas y que obviamente están parcidos en todas las actividades que haya convocado a 4.000 personas eh, es un hito impresionante porque el recinto o sea, la sala donde realizan estos tipos de conciertos tiene una capacidad de 6.000 y para ninguno se llenaba Creo que si uno de los primeros veces que Vamos. lo veía tan lleno. Sí, totalmente, sí, Macfest, por mo por masivo que sea, igual estos conceptos grandes de repente ya en 1800 personas, es como lo común, pero aquí 4000, 4000 y más encima contaban en la orquesta, en la orquesta de jazz contaban con artistas que han trabajado con con sí. Cristina Aguilera, con Lady Gaga, con un montón de artistas increíbles. este, y obviamente había mucha gente muy conocida del mundo, del BGM también. Estaba en in the Rain Music, estaba Adam Neely, estaba, hay un montón más de gente que está ahí metida. Este, estaba Dos Palombi, que creo que tocó también batería en alguno de los temas. Sí. Así que, no, increíble. Y la verdad es que él habla de, en este video en particular, Habla de mucho de, de, de la similitud que tiene el jazz en la historia y el desarrollo del jazz con lo que está pasando ahora en los videojuegos. Es decir, básicamente la música de Mario, la música de Sonic y la música de Metal Gear Solid se han convertido en, en los estándares de jazz modernos. ¿Cecha? Es decir, se espera que tú como músico sepas tocar eh, Battlefield, por ejemplo, si es que toca BGM. Y claro. que, que llegué a una sala de ensayo y se ponen cuatro personas a ensayar y mm. es como Ya, vamos a tocar 20 minutos de bon Battlefield Y tocamos la melodía dos veces y hacemos 10 minutos de solo cada uno ¿Cecha? Claro y Eso es lo mismo que pasa con los standards de jazz mm. ¿Cachai? Sí, que al Entonces final... habla de esa relación... Claro, habla de esa relación que han tenido ellos como Big Bang, eh, Big Big Bang eh, Como una banda que viene del mundo del jazz Traspasarse este mundo del BGM y encontrarse que no son mundos tan diferentes tampoco. Sí, eh, bueno, al final el, el video, porque yo lo vi a, a, anoche, eh, se extiende bastante, habla un poco de cómo se, eh, hace de que ciertos temas que los toman y hacen arreglo de jazz eh, se vuelven como trascendentes, que trasciende su obra original. Y se vuelve parte ah. de, de, del, del conocimiento general, de la parte de la cultura general. Y justamente eh, que hayan arreglo del Bobo, Battlefield, que es como uno de los temas más fáciles de, de poder llevarlo al jazz porque ya de por sí, intrínsecamente, suena como un tema de jazz. Eh, me igual me porque también están compuestos compuesto de enclaves que están inspiradas por esos géneros, porque claro, o sea, o sea, no es, no es sorpresa para nadie, por ejemplo, cuando sale la banda sonora de... de ¿Cuánto se llama? De um, Super Mario Odyssey. Mm. Cuando la gente llegó al Steam Gardens. ¿Cachai? El impacto que tiene esa canción. O sea, en, en, mi, en parte por, por, por sonar completa, diferent, completamente diferente a lo que ya se venía sonando en el juego. Pero... Uh, bueno, es como... Bueno, no debería darte tanta sorpresa porque es literalmente lo que viene haciendo Nintendo a nivel de composición, a nivel de, de, de música durante los últimos juegos. Mm. Y de hecho, tú podías hacer un paralelo entre, por ejemplo, en Nintendo, los juegos de Mario, todo se va hacia el Big Band, ¿cachai? Hacia lo más clásico, ¿cachai? Hacia como lo más... Eh, así como Johnny Rocket, ¿cachai? Y en el mientras tanto, por el otro lado, tenía Sega, ¿cachai? Con Sonic, que está yendo más hacia el EDM. Hacia el pop, ¿cachai? Yendo, abandonando un poco ya lo que fue el legado del... del el Metal se llama? Core. Eh, Yendo más hacia más el Metal Core, así como asumiendo ya que no tenía Volviendo como a la idea de que la gente que juega Sonic tiene eternamente 15 años. Mm. ¿Cachai? Exactamente. Y la gente que tiene que juega Mario tiene eternamente 42 años. <risa> claro. ¿Cachai? Mm. No, pero está muy está muy interesante el video y está muy interesante también porque, bueno, no eh, Patito, Juani y obviamente pokerus y la Mari fueron a, a MacFest, entonces ver el impacto de, de este MacFest en particular en el mundo de la música, no solamente sí. en el mundo de, de los ñoños. Eh. Así que por favor chequen el video. Sí. Nosotros probablemente vamos a seguir hablando por meses, de marzo, Sí, no, sí, fue va, va, va, va, vamos a sacar el tema por lo menos dentro de estos seis meses. Eh, lo, lo que sí eh, para la gente que es, es, sí para la gente que es un poco más erudito del tema posiblemente el video. Eh, genera algunos roces por la forma en que, en que se presentan los temas. Ya hay como un pequeño debate en Twitter respecto a cómo presentado el, el video. principalmente porque es como su visión de cómo está llevándose las cosas del, del, del jazz. Pero aún así, véanlo. Sobre todo porque se da cuenta de que la, la escena de jazz ya no es algo que tenga que ver como algo extraño. Sino que, derechamente... Hay artistas BGM que están realizando arreglos en jazz que ya es más común y que también eh, el mundo BGM es uno de los géneros que más estilos abarca porque justamente son arreglos de videojuegos, entonces puede ser de cualquier tipo de estilo. Y a la vez hace de que haya de, personas si el que... Si BGM es un estilo. Sí, pues al final no es un estilo, es un formato. Exactamente. Hmm. Así que bien. No, es, es un medio. Sí, es un medio. Y que se, trasla, se, tra, se traduce en varios estilos. Claro. Ahí dejé en todo caso el, el, el enlace en, en los comentarios para la gente que lo, lo está viendo a través de Twitch. Y si no, igual vamos a tratar de dejarlo en YouTube cuando subamos este video, que va a ser próximamente. Eh, Metaru, ¿quieres seguir tú o sigo yo? No, voy yo, la voy a hacer cortita ya porque también son las nueve y media. Bueno, y hay que tomar, hay que ir a tomar tecito. Bueno, ya. Mira, vamos, a ver, Hagamos, a momento speed, ya. Eh, yo Yokotaro, que siempre presente en el corazón y la mente de la gente. Eh, él hubiera estado preferiendo más estar presente en, la, en los corazones de las chicas más que de los chicos. Como él siempre lo ha dejado muy claro. Eh, se unió con SEGA... ...para lanzar un juego tipo gacha, muy parecido como a lo que son estos juegos como el Gloob's Panzer, y todo estos juegos donde va a ser el... Ah, ¿cómo se llama el de, lo, el de los barcos que son chicas? Ah, eh. No, vale. Azurling? No. Azur Lane, bueno, está la Azur y está el otro también, pues, pero bueno, todos estos juegos que básicamente convierten... Ey, ¿Y qué pasaría si esto fuera una chica? Bueno... Yojo Taro dijo, y se hizo esa misma pregunta, y le dijo a SEGA, SEGA, vos y yo hago un juego, pero voy a tomar tus VIPs tus VIPs y las voy a convertir en mujeres. Ah. ¿Cómo estamos? Pum, listo. Y aparte, al juego, como, como revolucionario, le voy a poner historia. Y espérate, y en la historia, wow. SEGA es el malo. No el ¿En bueno. ¿En serio? Literal. Esto, esto fue wow. un juego que se va a llamar... O sea, que se llama... 4, 404 Game Reset. ¿Cachai? Que es un juego de celular... Que no tiene fecha de lanzamiento, más allá de 2023. Y que fue anunciado básicamente hace como una semana. Sí, muy pelita, porque esto ya claramente está anunciado más que nada al, al mercado japonés. Ni siquiera tiene algún mal anuncio de que salga de Japón. Pero la premisa es esa, básicamente. Onda, ¿qué pasaría si Virtua Fighter... Como franquicia fuera una chica. Lo que es conocido por la gente como un guillinka. Ya, porque un guillinka puede ser. Hay hay, hay Pokémon. Hay. Eh, los más conocidos son los lo guillinkas de los Pokémon. Tenéis guillinkas de, de barcos de guerra. guillinkas de tanque. Etcétera. Pero por ejemplo, ¿qué pasaría en el caso de SEGA? Tenemos un guillinka de Birto Fighter, un guillinka de Afterburner, un guillinka de. De, Virtual Go, de uno de Outrun ¿cachai? y básicamente según la historia SEGA dominó el mundo y eso lo logró gracias a que ellos le dieron a las IPS conciencia y le dieron identidad y esta identidad se convirtió en como una inteligencia, una inteligencia artificial ¿cachai? que los ayudó a que las cosas dominaran el mundo pero todo se salió de control y ahora tú tenés que como que es un gacha es un gacha es pues, un gacho, pero tiene la, tiene la historia, es una, es una bolada. Ah, todos estos bueno. gachos tienen una historia, y, y tú puedes decir, la gente de Genshin Impact fue así, no, si te, a mí me gusta el que es un criminal de garra que tiene como 50.000 cargos en su contra, pero es bonito, ¿cachai? Y es como, un, hermano, yo solo voy a decir que me siento mal, porque yo, evitando y mirando en menos todos los gachos, y toda esa weá, todo ese mercado culiado, y yo ahora mirando hasta esta diciendo, conche tu madre no puede ser, que me agarre por acá. <risa> Siento mal, le le, le hacen fuego a, a, el... a tu gusto. Qué horrible el capitalismo. Hagamos no, un gacha para gente que nunca jugaba un gacha. No, hagamos un gacha para los weones que todavía les gusta Sega. ¡Oh, caro, me ¿Cómo, cómo, ¿Cómo conseguir un celular? ¿Cómo bajarla? Así como la gente que estaba bajando a la mala. El, el se llama el Animal Crossing de celular yo has perdido pirateando ahí entrando a la Twitch web, sacando cómo bajar la versión. Ni me va a correr en el celular, pero pico, da lo mismo. Gacha, Android, ya, la PK. <ríe> Wink. Wink. Ya, la cosa es que, obviamente, cachai, eh, tú pedí, hay que registrarse, cachai, te van a dar un anticipado, cachai. Incluso hay como una. Tienen una cuenta de Twitter que ya está como funcionando, haciendo como pequeño. avanzando, mostrando un poco de lo que va a ser el juego y tú te vi. Si estáis en Japón, tú te podéis inscribir y podéis participar por una gift card de 50.000 gens en Amazon. ¿Cachai? Así que más, yo, yo creo que no, no creo que reviente nada. Y de hecho, no es la primera vez que Sega hace esto. Porque antes tenían como unos guillinkas, pero con las consolas de Sega. ¿Cachai? Y hay una versión humanizada de las trincas, de las Sega Genesis, de la Mega Drive del Game Gear, etc. Y tienen hasta sus propios juegos. Tienen hasta un manga y tienen hasta un anime Y no estoy diciendo que los hayas jugado Porque el juego está asociado Con las caras de Neptunia Y ese juego no es para gente No es para gente de bien no, no, no es un juego que tú juegues con más gente alrededor ¿Cachai? Pero eso, bueno Eso por lo menos con un ahí El loco que dijo, puta si me dan plata pongo a Ponga 2B, bueno a donde sea no era lo mismo, denme plata Depositen. Ese es Jokotar. <risa> así que... Eso por un lado. Eh, y hay, hay, hay fecha de lanzamiento para el 2023. Y estaremos más atentos ahí a lo que, a lo que se vaya mostrando. Paralelo a esto. Hablando de Sega. Eh, hace poco se anunció de que Sonic Origins... Dos do noticias de Sonic. Voy a tirar la tiro ya que estamos hablando de Sega. Sonic Origins Plus. Apareció nuevamente así filtrado en el... En, la, en, la, en el sistema de calificación de, de Corea del Sur Como pasa todo el tiempo Aquí todos los lo, lo, lo, la gente de Corea del Sur El comité de Corea del Sur Que, que califica eh, la, la edad de como, a la cual puede jugar los juegos Y todo el asunto Filtra nuevamente un juego como ha pasado en el pasado Y estaría existiendo este Sonic Origins Plus Que aparentemente es más contenido Para Sonic Origins el cual se lanzó el año pasado, ¿cachai? Que viene con los juegos de Sonic Clásicos, con el Sonic CD, el 1, 2, el 3, etc. Y no hay mayor información de qué sería este contenido adicional. No se sabe si serán juegos sí. nuevos, si van a agregar juegos, por ejemplo, Sonic Spinball, eh, a lo mejor eh, el, los juegos del 32X, ¿cachai? A lo mejor vienen los juegos del de, juego del Sonic R, etc. No, no hay mayor información, ah, no hay ni siquiera un anuncio. Es muy probable que el anuncio llegue así de la nada. Y esté disponible el tiro. Así que muy probable va a ser como lo que pasó con el Sonic Mania Plus. O el Encore. Mm. Que llegó un día y ahora es la versión oficial. Y, te, y si lo teníais antes, si tenía Sonic Mania, te lo dan como gratis, creo. Pero si no, te lo podíais comprar como DLC. Ya, yeah, sí. sí. Eso por un lado. Y por el otro, eh, con respecto a Sonic Frontiers... Eh, según un anuncio del director de Sonic Frontiers En Twitter, que eres muy activo en Twitter Anunció de que El contenido, la, el primer update de, Grande de contenido para Sonic Frontiers Ya estaba listo Y que estaba pronto a ser anunciado y lanzado Contenido gratuito para Sonic Frontiers Que si mal no recuerdo Iba a ser básicamente eh, El jukebox, el soundtest El modo para sacar fotos y nuevos desafíos en el mapa está ahí nuevo, nuevo contenido a nivel de desafíos que tú podías hacer time trials cosas por el estilo lo cual sería bueno. porque todo contenido que va a salir para Sonic Frontiers este año va a ser gratuito y va a estar dividido creo que en tres en tres tandas esta sería la primera no. eso, con, eso por parte de Sega ahora la otra compañía de la que iba a hablar hoy día ya con esto sí son las noticias penca eh, Microsoft Microsoft, una empresa chiquita, ¿cachai? Recién empezando ahí con un par de títulos, todo opulento, todo, todo chiquito, todo, todo guatón. Eh, bueno, dentro, dentro del, marco, eh, del marco de lo que es defender esta, esta mezcla, con, o sea, esta fusión con Activision, y tuvieron que salir a declarar sobre, por ejemplo, cuál es la naturaleza de las ventas y los negocios y de los ingresos y todo eso, a ser, llegar a, llegaron a ser Formulario 22, ¿cachai? Entonces... Dentro de todo este proceso legal, ellos tuvieron que salir a declarar cómo funciona Game Pass a nivel de ingresos. Y obviamente se sabe ahora que Gamecast, O sea, Game Pass es básicamente una de las razones para comprarse una Xbox hoy en día. Y no hay ningún misterio para nadie de que mucha gente se compra Xbox, tanto la Serie S como la Serie X, para tener el Game Pass. Porque pagar 10 dólares mensuales para poder jugar todo lo que tú queráis. ¿Cachai? Sin compromiso. Es un muy buen trato. ¿Cachai? Te ahorráis mucha plata. Quizás en juegos que no vaya a jugar. Y juegos que quizás vaya a poder probar. Y no vaya a tener que preocuparte de que. Otra, pues, te gastaste plata de mano en un juego que no vaya a querer. Como por ejemplo lo que le pasó a Forspoken Forspoken a tres semanas del lanzamiento ahora ya está a mitad de precio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente en este sistema. En este modelo. Eh, el Game Pass atrae a mucha gente a, jugar, a, a comprar consola. Y a jugar juegos tu juego multiplayer. Hay mucha gente jugando, por ejemplo, Forza, porque está en Game Pass. Y obviamente, si tú veis que hay gente. Cuando, mucha gente jugando Forza. Gracias a Game Pass. Tú vas a conseguir Game Pass. Pero no te vayas a comprar el Forza. Claro. ¿Y qué pasa eso? Pasa que, lamentablemente. Y voy a ah, esta vez, estoy practicando mentalmente la palabra. Voy a decirle, voy a ver si lo si digo bien. Eso pasa que básicamente, Game Pass Canibaliza las ventas de software en Xbox muy bien ¿che? muy bien por, por haberlo dicho muy mal por lo que está pasando ah sí bueno sí sí, sí. pero entonces básicamente eso o sea la gente es, es es se puede hacer un paralelo con lo que pasaba en los 90 con el tema de arrendar juegos hmm. que las compañías igual estaban muy enojadas con el tema de que la gente se arrenda y un juego no lo compráis claro ya lo que lo, ya lo, que lo a los publishers les interesa que tú comprí el juego. ¿Cachai? Claro. Que eso es un ingreso que les llega a ellos. El Game Pass no necesariamente les entrega un beneficio monetario a ellos a largo plazo. Como lo haría, por ejemplo, que tú pagues 60, 70 dólares. ¿Cachai? Por un juego. Claro, que al final eh... le pasa a muchos títulos. Pero de por si sí es como estuviéramos hablando en ese tiempo que también reclamaban por la venta de los juegos usados. También... ¿Cachai? Porque... ¡Uff! Y esto obviamente también va de la mano con el tema de que los costos de producción y desarrollo y distribución de los juegos han crecido des eh, descomunalmente y obviamente Microsoft eso está contento vendiendo más hardware pero obviamente ellos quieren toda la plata, no solo alguna de la plata, ¿Cachai? Entonces, eh, básicamente el artículo que esto está publicado en... básicamente en... En, en, como parte de toda esta adquisición legal de Activision ya hablan de que básicamente Si bien es cierto, Game Pass Es un muy buen método para vender muchas consolas Y atraer una cantidad de jugadores Siempre activa y grande y numerosa eh, Está afectando el sistema eh, Buy to Play Entonces, ¿tú te sí. ¿Qué es Buy to Play? Bueno, es como literalmente la weá que hemos hecho Siempre onda, comprarte el juego Para jugar no es, no es free-to-play, no, es bike to play. Claro, Entonces, que como, al final claro. es, es. lo que hablan de, de todos los márgenes de éxito. Sin bien la cantidad de juegos comprados en el primer mes. Uh -huh. Y las preórdenes. Y las preórdenes. Y ya con esto no tienen ese tipo de modelo, porque eh, Sacar un juego en Game Pass. Eh, derechamente no te indica el éxito a través de ese modelo. Ahora. Igual hay que hablar de que el, siendo abogado del diablo el Game Pass eh, para entrar al Game Pass, Microsoft de por sí te, te pone plata o sea, te financia quizás todo el desarrollo del proyecto. O sea, digo, toma ahí está, para que lo saquen en Game Pass. Hemos tenido juegos que han salido día uno en Game Pass y Pablo, han sido Pablo. la razón por la cual la gente lo juega. Claro. no porque el incentivo sea No porque el incentivo en sí sea no pagar por el juego, sino porque en teoría, en el tiempo, tú ya pagaste por el juego. Sí. por esos 10 dólares que tú pagáis mensual. Claro, y ahí claro. están muchos que están jugando todavía, por ejemplo, la Tortugas Ninja, porque eh, pues como salió en, en Game Pass, lo puede jugar tanto en PC como en Xbox, y la gente no tuvo necesidad de comprarlo, sino que lo podía jugar sin problema. Claro. O sea, igual no es el único que tiene como este modelo, ¿cachai? De, porque está el de PlayStation también. Que te sí. te, te juego y tú te los podéis quedar y todos lo son Y en el fondo, a la larga, el revenue que llega eh, que llega para Microsoft es tener una user base estoy sí. okay, activa jugando. O sea, de nuevo si tú veis que hay 100.000 personas jugando Forza 4, tú voy a querer jugar Forza 4, ¿por qué? Porque hay 100.000 jugadores más jugando. Mm. Si tú te y esto lo voy a conectar, mira el manso pase que le voy a poner en la noticia al que viene ahora. Que ...es exactamente lo que no está pasando... ...con el juego con el que vamos a hablar ahora... ...de Multiverso... ...que en su momento rompió todos los récords... ...y se planteó como el modelo a seguir ahora... ...por ejemplo para los juegos de pelea... ...básicamente ser free to play... ...con un sistema de monetización de skins... ¿está ...y con plata que tú básicamente podías ganar... ...por jugar el juego... ...una currón sí que podías ganar el juego... ...pero que a 7 meses de haberse lanzado... ...y ya a, pu a puertas de empezar la temporada 3 pasó de tener en, en el pic de, de jugadores activos de, pasó de tener 153.000 jugadores activos a tener menos de 1.000 con una pérdida una pérdida si, si tomáis esas dos cifras entre lo alto y lo más bajo una pérdida de más del 99% de su de su base de jugadores en 7 wow. meses y ahora el análisis es como ¿por qué pasa esto? ¿es porque el juego es malo? no, no necesariamente, por algo había tanto interés en jugarlo es porque quizá el, el desarrollo el, la monetización es la, la demasiado abrasiva no necesariamente, pero sí bo, anda para pagar por un skin de multiverso, que es como las cosas que podéis conseguir dentro del juego eh, literalmente tenéis que pagar como 15 dólares lo cual es caro, es eh, harta plata para un juego que, pase cuenta, lo estoy jugando porque es gratis. Pero aparte, ah. eh, el problema es por el contenido. Y ese es siempre como el talón de kills de todos estos juegos. Y sí pasa que, si uno mira como el referente de este tipo de juegos, que obviamente es de Super Smash, no solamente está el factor de personajes, sino que está el factor de que tenía un modo para jugar solo, tenía un modo historia. Mm -hmm. Este. El juego, no, no sé qué tan bueno era el juego online del multiverso, no sé qué oh, tan... No, aplaudió, era. aplaudió, o sea, comparado con el de Smash, el de Smash está jugando con piedras y con do, dos vasos puestos con un alambre, ¿cachai? Pidiéndose permiso a, a, a, de, para conectarse al teléfono, ¿cachai? Al oh, móvil, el yeah. teléfono. No, el multiverso con rollback, ¿cachai? Marcando estándares, ¿cachai? El problema claro. es que, según lo que se, se habla en el artículo es que Multiversus, literalmente, partió con una primera temporada lanzando en dos meses, cinco personajes que eran eh, Rick, Morty, Gizmo, ¿cachai? de la película de los Gremlins, Stripe, que no sé quién es, y Black Adam ¿cachai? Ah, la, cinco... roca. <risas> la Roca La Roca, quizás no es el personaje más popular eh, pero, bueno, eh, eh, está ahí, vino, ¿cachai? y eso son cinco personajes en dos meses y eso, eh, para la segunda temporada, ¿cachai? que partió en noviembre del año pasado, solo ha salido un personaje. Marvin, el marciano. Mm. No es particularmente el personaje más popular que con el cual te y anticipación. Y ese es lo único que ha lanzado a nivel de contenido. Eh, bueno, pues nada. Claro, bien, encima... encima... Y ya está confirmado que es lo único que va a salir en temporada 2, porque ya está anunciada la temporada 3 para el 31 de marzo. ¿Cachai? Mm. Sí, lo, lo que tuve comentando, claro. Nof, que después de haber generado tanto ruido mediático y con un primer Season Pass que que por lo menos te puede ayudar que el juego tiene un season pass Y aparte que el juego se maneja con Season Pass. Claro. ¿Cachai? El, el, por lo menos el, el, la primera temporada fue, fue mediática, por inclusiones de este personajes como Rick y otros eh, el segundo no te genero nada no claro ah. encima viendo te tanto te... personajes Choro para poder poner en juego y bueno, no solamente personajes, porque pueden poner música, pueden poner escenario, pueden poner eh, trajes, pueden poner un montón de cosas pero mira, para que tú te hagas una idea que el competidor más directo que tiene para buscarla dentro del mismo servicio de free to play ¿Cachai? Eh, eh, dentro de este periodo sa te sacó, si no me equivoco Ryu, Ken Akuma Dalsim y Bison como personaje claro ah, no. ¿cachai? entonces, puta, sí, el multiverso está condenado por el hecho de que eh, son personajes de Warner Brothers y Warner Brothers tendría mucho mucho de dónde sacar, literalmente pueden poner a Scorpion si quieren ¿Cachai? Pero, eh, pero en Brawlhalla tenéis como a Cualquier... De hecho, era el chiste de que... Podéis poner, ¿Cachai? Todo tipo de personajes, ¿Cachai? Que no están limitados por Warner Brothers Claro Claro Si sí, me acuerdo que el, el Brawlhalla Inclusive había sacado personajes de la doble de lo E Sí ¿Cachai? Entonces es como... Eh. No, y, y por, por lo menos viendo los gráficos del Brawlhalla, por ejemplo, eh, no baja de los 15.000 jugadores. Como promedio. El es el tema. ¿Cachai? El tema al final es que, mira, según el artículo, Brawlhalla llegó a 10.000... No, o sea, en el pic tuvo 10.000 jugadores. Pero desde entonces se ha mantenido fijo en 6.500. Mm. ¿Cachai? Claro. Y, eso, y Braujala ya lleva 5 años. Sí, y... ¿cachai? De hecho, según según reporte, en enero de este año tenía 21.000 jugadores. Pero de nuevo, el tema es que en Braujala. El último, el último, en noviembre del año pasado, ¿cachai? Sacaron una colaboración con Avatar. ¿cachai? No el Avatar de, eh... de los monos azules, el otro, el bueno. <risa> y antes de eso podéis jugar con Rayman. Claro. Y antes de eso podéis jugar con. Pues, no sé si hay un montón de personajes, pero ojalá. Sí, pues, ¿cachai? Entonces, es como. A, a, al final tenéis que elegir qué queréis jugar, ¿cachai? ¿Queréis jugar una web que sea bacana, entretenida? ¿Queréis jugar algo que, que... tenga tus personajes favoritos? Yo no creo que nadie vea a Marvin el Marciano Como un personaje favorito Bueno, en Braujala están los personajes de Castlevania Sí, podéis ¿Cachai? jugar en... ¿Qué, ¿Qué te dio Smash? O sea, ¿qué tiene Braujala que no tenga Smash? Alucard Sí, sí es, es como muy bien ya a esta altura Sí, po Literalmente Totalmente, Literalmente es un muro. Bueno, ¿seguimos con tus noticias, Pato? Sí, ya, lo voy, lo voy a hacer cortita. Ah, bueno, Pato, Pato, <ríe> yo sé que esas noticias fueron pencas, por favor, dame algo bueno. Dame Ajá. algo bueno. Ojalá algo que no sea de Nintendo. Luz. Bueno, ojalá algo que no sea de Nintendo. Nintendo. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> bueno, ya, partamos con algo que es más reciente. Porque eh, esta semana se está realizando el Capcom Camp 9, el cual eh, principalmente está eh, concentrado, por lo menos estos primeros días, en la clasificación por grupos del Street Fighter 5. Y en esta ocasión hay un chileno, que es eh, John, John Ho, que se encuentra dentro de la, de la serie, está en el grupo B. Y tanto el día de ayer como el de hoy eh, ha tenido enfrentamientos de clasificación. Dentro de los cuales eh, hoy día se enfrentó al actual campeón del, del torneo. Y le pudo ganar, que es eh, wow. Caguano. ¡Ya yeah, Entonces. Eh, por, por lo menos está en el grupo de pelea está viendo si se puede clasificar porque el día de hoy también se enfrentó contra The Four Fields que lamentablemente le voló la raja no, no, no, no voy a pasar ningún filtro pero eh, se pudo reivindicar y le ganó al, al actor campeón del, del Evo así que por lo menos eh, fue, fue un buen enfrentamiento disparo en ese sentido y pudo por lo menos Seguir en la pelea Actualmente está 2-1 Así que está dentro del bracket De perdedores Pero el contra se enfrentó Está 3-1 Entonces tiene que mantenerse ganando Para que pueda seguir clasificando Nice Así que le deseamos el mejor de la suerte Para mañana porque mañana termina El, el grupo de De de emparejamiento, la fase, de grupos. la fase de grupos Y después empezar ya el, el torneo con el top Nice Así que está en, en proceso Y vamos a tener más noticias la otra semana Ojalá que pueda llevarse la victoria Y si no, por lo menos estar dentro del, del top 4 Para que pueda eh, tener oportunidad De ser considerado dentro de otros torneos Pero aún así es un gran logro que ya esté ahí Sí, completamente. En otras noticias... Habíamos ¿Mm? No, que habíamos conversado, que encima creo que este era el último torneo de Street Fighter 5 me parece. Que van a empezar con los del Seymour. Sí, Seima, sí, no sé si... ya, este ya debería ser el, los torneos de cierre de Street Fighter 5 y ya contar del... Inclusive del Evo deberían estar considerando ya el, el Street Fighter 6 pero parece que primero se va a llevar el Evo Japan Y creo que ahí todavía puede posibilidad de que haya un Street Fighter 5. Igual, ah, es, no, es interesante que me eso porque, porque tuvimos, un, eh, tuvimos una presentación de Tekken hace poco. Ah, no me está saliendo el audio, sí. Sí, sí, sí. Tuve sí una me está de audio. Hablan de Tekken 8 y todo el asunto y toda la gente esperaba que ya empezaran a anunciar los torneos de Tekken 8 y no, aún hay torneo, el, el Tekken Cup, ¿cachai? Va a ser en base a Tekken 7. Todavía, ah. Tekken, eso literalmente confirma que Tekken 8 no va a salir sino hasta el próximo año. Por mm. lo menos. Claro, es que todavía está como así. fecha fijada 2023. No tiene fecha oficial. No, así el de Street Fighter 6 que ya lo anunciaron para mediados de año. Ya va a salir ya. Mm. Ya tiene fecha ya. Mm. Ahí estamos mostrando los mejores momentos de, de la pelea contra el campeón Caguano. Le tuvimos que sacar un clip porque lo estamos viendo en vivo. está jugando con... <risa> se está jugando con Verdi ah, él es Verdi porque el sí. otro es Lucía, ¿no? Eh, creo el otro es Colin ah, yeah. así que por lo menos eh, hay un chileno que todavía tiene presencia y eh, por lo menos sigue hablando bastante bien de, de que eh, por lo menos a sudamericanos Chile siempre tiene como un tratando de llevar un representante junto con Brasil y bueno, ahora sí, en otras noticias. ¿Metaru no quiere que hablemos de Nintendo? Bueno, hablemos de Nintendo. <risa> Porque el día domingo, como se estaba llevando la Super Bowl, eh, varias empresas se dedicaron a lanzar trailers y mostrar anuncios que se iban posiblemente a mostrar. Y entre ellos salió el comercial de Super Mario que eh, rescata el estilo de, lo, de la serie del Super Mario Bros. Super Show, lo cual habla de que son justamente fontaneros, ubicados en Nueva York. Así que pone como en parte el contexto de la historia, pero ocupa la música del Super Mario Bros. Super World. E ese rap que salía okay. en, en la serie de los 90. Y de ahí internet explotó de una forma considerable porque ya empezaron después a, a investigar un poco más. La, la voz de, de Peach es justamente la actriz de voz que hizo de Peach en, en la serie. O sea, la, la, ¿Ah, la, ¿sí? la chica que sale ahí, sí. Es, es ella, la voz de Peach. Y eh, hay una página web de SM, smbplumbing.com, con lo cual se metían y hay varios easter eggs. ...y llamaron al número de teléfono y salía que contestaba a Luigi con una grabación de voz... ...indicando que podía, cómo se arreglaría su servicio, etc. Así que es un marketing bien hecho en ese sentido. Básicamente. Hmm. Ahí eh, ya han salido varios videos analizando... ...inclusive, por ejemplo, aquí en el sitio se mostraba que estaba Paulín dentro del fondo... Así que bueno. ahí van a salir varias cosas dentro de, de estos días. Están liberando más afiches también. Así que le están dando como bombo al, a la película. A la película, sí. Mm. Sí, estoy esperando a que llegue el 6 de mayo para el vestido de Mario. <risa> el mes. De Mario. <risa> eh, para venir vestido de Mario. Eh. El... Otras ah. noticias Hoy día Riot Games Liberó o como un teaser De los próximos Títulos que van a estar lanzándose Este año Entre los cuales Se presentó el, el Snowdrop si no me equivoco a ver, El Sonic Nunu Que estar llegando para Otoño 2023, primavera Para nosotros También el el Convergence, que debe estar llegando para el verano y sale otro título que también estaba mencionado, pero que pasó muy piola dentro del anuncio del año pasado que es The Make Seeker y este título salió filtrado y que ¿No? en, en Corea, porque estaba solamente dentro del lo mismo que salió el Sonic Frontier, que salió dentro de las clasificaciones pero no había sido ¿Sí? anunciado que es un eh, trabajo hecho en pixel art Hecho por Digital Sun. Oh, es como medio roguelike, ¿o no? Pues claro, es como un roguelike. Interesante. No he mostrado nada de proyectiles, sí. No. Así que no, por, por no eso van que, a poder... lo van a tener para el próximo año también. Mm. Probablemente. Sí. Así que por ahora esos son los títulos que va, se van a estar eh, lanzando dentro de este año para PC y consolas por parte de Rayo Games. Nice. Sigamos con otra noticia. Re, rescatando lo, lo que estaba mencionando Metaru, eh, en el cual Activision y la adquisición de Activision por parte de Microsoft ha dado que hablar. Y han salido varias investigaciones. Y este, entre ellas, hay una investigación realizada por la Comisión de, de Competencia y Mercado de Inglaterra. Del Reino Unido. Y eh, esta investigación dio cuenta luces, así como de la nada dentro de su investigación. De cómo está el mercado cloud. Y podría justificar las razones por las cuales cerraron Stadia porque sí. el Market share, la cuota de mercado que tiene el Cloud Gaming en el 2021 lo que era XCloud, eh, cloud que es derechamente Game Pass con otros servicios de Microsoft estaba dentro del 20-30% PlayStation Cloud Gaming estaba en un 30-40% y el... El servicio de Nvidia del GeForce se encontraba entre el 20 a 30%, mientras que Google Stadia estaba entre el 5 al 10% del mercado. Y en el 2020, no sé si el cloud gaming de, de Nintendo? No, Nvidia. Ay, ah, yeah. no el, el, era solamente Nvidia. Y el 2022 eh, varió completamente el tema porque el xCloud, que era con, con Game Pass y todo lo que estaba mencionando tiene aproximadamente el 60 al 70% del mercado de Cloud Gaming PlayStation wow. Cloud Gaming pasó a un 10 a un 20% y Nvidia GeForce pasó de un, a un 10 a 20% mientras que Google Stadia y Amazon Luna se encuentran del 0 al 5% del mercado nah, nah. <risa> Así que, eh. es como que, si no tenía representación en el 2021 en este día, menos lo tenía en el 2022. Sí, bueno, o sea, ya estaba muerto para el año pasado. Claro. Aunque, eh... lo, lo, peor de todo, lo peor de todo es que la gente recién se canceló el año pasado, mm -hmm. pero la gente pensaba que ya estaba cancelada. Sí. sí. <risa> todo el que... mundo su ya ah, muerto sufrir. cerrado. Sí, pues sí, ya, ya el, los rumores empezaron a correr a inicios del año pasado de que se estaba cerrando el servicio. Y recién el anuncio oficial vino como en el mes de septiembre, si no me equivoco, para que se iba a cancelar en el mes de enero. Pero también me impresiona que Amazon Luna no haya logrado la cuota de mercado ni siquiera para poder pelearla con, con Nvidia. Ni siquiera no, ¿para qué? Eh. así que posiblemente proyecciones del Luna tampoco se vean muy positivas dentro de este año quizás no. agarren lo que tenía este día pero más allá de eso, no va a tener una cuota muy representativa así que esas son cosas interesantes que uno descubre con, esta, con estos juicios mm. en otras noticias que estoy revisando la Pauta. Actores de voz llaman a usuarios a no ocupar las voces generadas a través de inteligencia artificial. Oh, eso es un tema para largo, Simo. Sí, no, es, es tremendo. Pero de por sí, en Twitter, eh, algunos eh, actores de voces, justamente salió Cristina Villolensuela, indicando de que eh, conoce gente, de que ha ocupado la voces generadas a través de inteligencia artificial, y se encontró con el dilema de que no ha dado su consentimiento para poder entregar estas voces. Y obviamente claro. varios han, han salido al paso indicando de que es, es cierto de que justamente lo que ha surgido esto, estas últimas semanas, que como han surgido estas tecnologías de inteligencia artificial, que han salido varias eh, herramientas eh, derivadas de esto, entre ellas eh, herramientas que te permiten hacer suplantación de voz que lo cual sí. tú tomas el texto y te genera a, a través de mecanismo automatizado y con Machine Learning eh, Voces eh, de diversos artistas, entre ellos eh, algunos que son reconocidos por los fans Por ejemplo, justamente la Cristina B ha, ha hecho las voces de de Bob? Bob, de, de Miraculous, eh, de Sailor Moon, de Hunter x Hunter, de DuckTales y... Uh. Hmm. <risa> y claro justamente... Oye, pero sí, ese es un tema ese Es hmm. un tema para largo sí. Porque de hecho hoy día estábamos conversando Acá en la casa del tema de que Ya hay varios actores eh, conocidos de Hollywood Que están poniendo sus cláusulas de contrato de Que no se puede usar su imagen Filmada dentro de las películas Para poder armar armar inteligencia artificial Como claro. Ken Reeves Probablemente, no sé, Boston mm. Cruise Muchos de esos, de ese tipo de actores de esa talla mm. a... Sí, a empezar sí. a hacer esto porque encima se está, se está dando mucho que hay eh, casos de suplantación de cuerpos, es decir, que se eh, agarra la cara, la ponen en otro cuerpo y sí. bueno, ese cuerpo podía hacer lo que quiera ahí, digamos, entonces sí, han bueno, habido muchos casos de, de deepfakes y bueno, ese tipo de cosas claro, que justamente el deepfake eh, se hizo bastante popular eh, a finales del 2019, si mal no me equivoco como que se pesetaba como los primeros aristas de lo que se venía. Y que son con máquinas de entrenamiento. Eh, y con que la tarjeta gráfica ya alcanzaron un punto en que podía desarrollar ese tipo de... De... Contenido. De lógica y de entrenamiento eh, a un costo relativamente bajo. Claro. Porque antes eran máquinas que... Sí, tenían que dedicarse mucho tiempo a entrenarse y por eso subían mucho los costos. Y ahora inclusive el cloud que ha empezado a abaratarlo Y aparte que ahora con el GBT que está siendo respaldado por Microsoft, eh, ha dado bastante sí. de qué hablar. Y que también su API que están hechos en OpenAI está... Está distribuible, se puede contratar y tiene un costo que igual no es tan alto para poder entrenar y muchos están diciendo de que en vez de ellos entrenar sus máquinas contratan los servicios de PNI y hacen su, su propio productos. Entonces va a dar bastante a que hablar porque este año ya empezaron a salir los primeros como enfrentamientos legales. ¿Hasta qué punto es válido poder generar o poder trabajar a través de este tipo de herramientas de inteligencia artificial? Porque ahora estamos viendo como... Eh, ya, yeah. bacán que este, que ya el año pasado estaba hablando a, a, a través de estas generadores de imágenes por, como ejemplo Big Journey eh, que el New Stable Unicorn que, que ah, existen y que han salido diferentes tipos de propuestas y ya hay litigios que indican que como estos son eh, propuestas hechas por máquinas no pueden ser declaradas como eh, cosas con propiedad intelectual no pueden protegerse At entonces, vamos a entrar a, a este, este año que van a surgir bastantes temas relacionados con suplantación de cara, suplantación de voz, y que inclusive ya están realizándose las primeras estafas a través de inteligencia artificial. <risa> porque es el, el, el, el, la naturaleza humana. Porque puede, bueno, Porque puede, claro. Entonces también hay, hay que establecer ciertos límites y hay que tener bastante ojo. Pero digamos que... Va a ser la tónica este año y muy posiblemente esto sea como una nueva era. Derechamente. Sí. Con todos todo pros y contra. Pero es una revolución que vamos a estar viéndose que después de 5 años el, el efecto que se generó. Pero por ahora va a ser con etapa de exploración. Y bueno, finalmente. Para poder cerrar antes de entrar a la editorial. Eh... Hace unos días atrás se llevó a cabo los Grammys, en los cuales se agregó una nueva categoría, en los cuales se premia al mejor soundtrack de videojuegos. ¡Oh! Sí, específicamente el premio, porque antes se había nominado a, a videojuegos, por ejemplo el Kirby, el Civilization 4, la intro que, se, que también se realizó, pero la primera vez pero que no se, se agrega, Sí y eh, es la primera vez que se genera un premio específico para videojuegos que se llama eh, Mejor Soundtrack para Videojuegos o eh, Media Interactiva sí. A lo estuvo nominado Anselm Wintery por Aliens Fight Team Elite eh, Vierma Credi por Call of Duty Vanguard eh, Richard Jackis eh, por Guardians of the Galaxy Christopher Teen de nuevo, por el Old World. Y Stephanie Economo por Assassin's Creed Valhalla. La expansión Dog of Ragnarok. Y a los cuales se los llevó justamente eh, Assassin's Creed. Pero lo más comentado de la noche no es que haya recibido el premio Assassin's Creed. Sino que la forma en que pronunció el premio. El, que fue el ganador. Porque lo, lo anunció como Assassin's Creed Valhalla. Eh, Mm. Ah, no había agachado eso. <risa> sí. O no. Eh, fue como <risa> tenías que hacer una sola cosa y fallaste. Pero bueno, en fin. eh, por lo menos esto ya marca un poco más precedentes de cómo ha ido eh, integrándose los videojuegos dentro del, de la cultura general ya. Mm. Sí, igual se hizo una. Yo creo que podríamos hacer una especial incluso de esto más adelante, pero esto abrió obviamente la discusión en redes sociales, obviamente en el boca a boca también, entre compositores, entre sound designers y todo, de, de que todas las bandas sonoras que estaban nominadas eran de carácter orquestal. Mm. Y obviamente ahí hay un poco de, de sesgo. Y eh, por parte de los Grammy, por supuesto, por parte de los Grammy, y hay un tema de representatividad de el, ya dijimos que no un género. O Entonces, sea, no puedes poner un tipo de música o un género específico eh, a representar un medio tan amplio. A, mm. el, el, como es la música de videojuegos. Entonces. Hablamos de que si este año hubiese salido un juego como Undertale, por ejemplo, no hubiera estado nominado, siendo que Undertale probablemente es la banda sonora de videojuegos más popular de los últimos años. Eh, una banda sonora como quizás Super Mario Bros. no hubiera estado nominada porque son puros pips y blobs, como decían ahí en redes sociales. Y, es que la música de videojuegos ya no son puros pips y blobs. O sea, y eso es algo que es digno de discutir porque... Eh, se mantiene la estética de Pips y Blobs, valga la redundancia eh, como se ha desarrollado con los años y ya no es, o sea no tiene nada de malo de utilizar esa estética tampoco, y no, no es menos válido que algo orquestal si de realmente eh, tiene menos valor de producción es algo que tú puedes hacer con un computador eh, que te lleva menos tiempo pero no por eso es menos válido ni menos importante ni ¿Y dónde está el límite, digamos, de qué es, lo, qué es lo bueno o qué es lo valorable? ¿verdad? Si es tener una orquesta de. ¡Ay, <risa> se cayó! Eh, ¿ah, no? <risa> ah, oh, ya era. Claro, ¡Uy, estaba solamente emocionado el Tenecan entregando el, el, el film. Pero sí, entendemos el punto del Tenecan. Ahí, volvió, Ahí volvió. Volvió. Ah. ah. <risas> para cerrar la idea, de básicamente, ¿qué es? Se, se, se me acaba la pregunta de qué sí. es lo válido a la hora de hacer música también. Claro. Que es como, valora? Mira, ¿qué es y, que requiere sí. para grabar esa canción? Sí, yo, yo creo que igual entra bastante eh, los criterios que ellos consideran para poder postular. Y... siendo que es la primera vez que se hace este tipo de nominación o categoría eh, Se puede discutir la, cuáles son las formas que en las cuales ingresan Pero claro, se dio justo el caso de que fue música orquestral Esperamos que el próximo año haya un videojuego de que no sea orquestral, que esté nominado y que sea un título que haya marcado precedente a nivel musical Y eso serían las noticias. Ahora paso a la editorial. ¿Cuáles? Oh. Eh, tenemos que. Eh, próximos títulos de PlayStation se van de la PC Plus. Oh. Y otros se van. Oh. Ah. Porque. Bueno. Sí. Habíamos mencionado anteriormente de que habían, eh, habían juegos de que se iban de los catálogos de PC Plus entre ellos varios clásicos pero se suban ahora en el catálogo eh, los Metro Exodus, Saints Row The Third Remaster, Grand Theft Auto Vice City Definitive Edition Pure Farming 2018, Sparkle and Leech Agatha Christie The ABC Murders The Turing Test, The Book on the Writing Taste no, no, no voy a poder eh, jugar el juego de Agatha Christie <laughs> Skydrift <laughs> Infinity Rat Rangers, Cinemora X y Whispering Willows son los que salen ya yeah. y se unen al catálogo eh, voy a tener que agrandar aquí el borderland 3 scarlet nexus Our riders el resident evil 8 the quarry y horizon forbidden west which ah. viene Ahí todos los detalles lo pueden encontrar en el artículo de Paua.cl si es que están interesados. Para vale, los títulos que entran y salen de este mes. Y eso sería la, la nota editorial. Porque la otra ya la mencioné. Es que desde el CapCopCap que estamos actualizando todos estos días la, la noticia de cómo ha ido avanzando el chileno. El chileno. Una, una, un pequeño anuncio eh, Bueno, técnicamente son dos Pero no sé si voy a alcanzar a hacer el otro Porque eh, El primero es que voy a estar tocando este viernes uh -huh. eh, Acá en Lima, Perú Es gratis Si nos están escuchando a alguien de Perú Voy a estar el viernes con Tierra Friki En el Centro Cultural Perú no japonés Específicamente en el Teatro Perú no japonés eh, A las 19.30 Es gratis eh, la entrada es liberada, así que pueden ir a vernos y simplemente entrar. Muy bien, bacán. Bacán. Ah, Vamos va a recalcar que es un concierto, si es de la Shonen Jump. Vamos a tocar solamente temas de animes de los Shonen Jump. De los Shonen. De los Shonen. Da, ya sacar estáis a sacar el, el Boku no giro Vamos a tocar... Eh, bueno, no sé, no sé qué tanto puedo regalar pero vamos a tocar peace sign whoa, oh, oh, oh, oh, mish, whoa, mish. Oh. Sí, y lo bacán es que en nuestro formato uh -huh. eh, Suena como bien latino, de hecho lo partimos tocando como un reggaeton Así que... Suena <risa> <risa> ¿Sí? so la raja, suena so la raja <risa> Buena, buena. Sí. Oye, eh, ¿están subiendo su presentación en alguna parte o están compartiéndolo en Instagram nomás? Es solamente en Instagram, pero eh, yo creo que este sí nos vamos a Vamos a tratar de grabarlo. Eh, el audio y el video va a tener sí. material más todo. porque sí. hasta el momento no lo teníamos mucho. Ya, pero cualquier cosa pueden revisar el Instagram de Tierra Friki. si quieren saber más Tierra Friki, Súper. Sí. Correcto. ¿Algún otro anuncio que tenga ahí, Telecan? No, no, ¿No? eso pues sería. Vale. Eh, ¿Metaru? No, yo estoy ahí esperando para poder ir a tomar once, así que démosle nomás. Ay, bueno, ya. Bueno, entonces con Hace, esto hambre. Hambre. Hace, hambre. Bueno, ya. Entonces ya con esto damos cierre a esta edición de la cuatrifuerza. Muchas gracias a todos que se dieron una vueltita a través de.. Twitch, si no está viendo a través de YouTube, recuerden que estamos los días miércoles de febrero eh, haciendo los programas a contar de las 8 de la noche, también nos pasamos un poquito porque tuvimos la pauta un poquito atrasado, pero los miércoles a contar de las 8 de uh -huh. la noche y ya en el mes de marzo vamos a actualizar el horario, ahí vamos a discutir qué, qué fecha nos queda más cómoda para realizarlo dentro de la semana. De todas formas, igual pueden revisar el otro contenido que se encuentra a través de YouTube. Nos pueden encontrar en redes sociales como Paua.cl o Paua.cl, dependiendo de la red social. Eh, nos pueden ubicar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Twitch. Y recuerden visitar el sitio www.paua.cl donde podrán encontrar artículos, reseñas, eh, bases de concurso. Porque vamos a estar realizando concursos dentro de estos días. ¿verdad? Ahí Van a salir algunas sorpresitas. Y pueden encontrar no solamente noticias de videojuegos. Pueden encontrar de artículos de cine, de, de televisión, de eventos y mucho más. Chicos, sus redes. Hola. Arroba TNK en todos lados. Metal. ¿No? Arran claro. meter el VX en todos lados <risa> ya, ya se está Ahí. viendo <risa> Bueno Y ya con esto nos despedimos Nos estamos viendo la próxima semana, cuídense chicos Chau chau Ya los vimos, Bye. chau chau